Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Fenalustorio Rico. Hoy, hoy os traigo un tuto rápido de cómo reventar Ciudad Álgida rápidamente y subir las estadísticas de vuestros Pokémon. Y nada más, eh, acuérdate de dejarle like y comentar el vídeo para que vea que os gusta y haré más contenido de Pokémon Unite. Vamos allá. Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo un tutorial de cómo reventar Ciudad de Algida en muy pocos minutos, haciendo que ganes muchos puntos y al mismo tiempo que tus rivales se retiren. Así que la estrategia la baso en Deciduye, pero te podría funcionar con cualquier personaje. Y a día de hoy, en la temporada 10, está funcionando bastante bien. Así que si quieres farmear tu ranking personal, y ganar muchos puntos y así también poder conseguir medallas es una buena estrategia. De acuerdo chicos, nos cogemos a Deciduye, ya sabéis que lo tengo con Atrapa Tantos. Lo tengo también equipado con unas pesas, el Periscopio. Y luego también tengo, ¿qué tengo más en el Deciduye? Pesas, Periscopio y la Cinta Focus. Con eso será más que suficiente para poder ir recuperando vida. Y a la que empiece la partida pues vamos a empezar a tramitar pues, este plan para... Subir rápido de nivel en este tipo de, de esto y desbloquear los logros pertinentes de Ciudad Álgida. Empieza la partida en Ciudad Álgida, lo que vamos a hacer es salir rápidamente de la base. Eh, Acordados que estamos jugando con Deciduelle. Entonces, lo que vamos a hacer es ir, eh, nos farmeamos primero a ese Meowth y bajamos hacia abajo. Nos farmeamos toda la zona de abajo, ¿vale? De manera que con Deciduelle lo que vamos a hacer es subir a nivel 5 aprovechando el ElectroDude que hay en el medio, el ElectroDude eh, tienes un RNG muy corto un RNG muy corto, por lo tanto es importante que ya vengas con el ataque potenciado para que puedas darle bien a ElectroDude antes de que, electrode perdón antes de este eh, explote porque si no vas a perder, entonces aléjate y en este caso pues lo he perdido, pero podría haberlo ganado y eso habría suponido estar ya en nivel 5 nos volvemos a la base, nada de ir a atacar, como veis los compañeros están intentando atacar y eso es un fallo hay que venir aquí defender las bases y ahí hasta que puedas subir a un nivel lo suficientemente alto como para poder atacar a los contrarios eh, sin ningún tipo de problema entonces lo que suele pasar es que los compañeros se lanzan totalmente a la otra base y los compañeros eh, contrarios los acaban, los contrincantes los acaban matando vale una vez llega el minuto 4 lo importante es eh, vuelven a regenerarse estos minions aquí lo que hacemos es eliminarlos para subir hasta nivel 7 y ya nos vamos aprovechando esa hoja afilada a al centro del combate como vais a poder ver me voy a cargar si no me recuerdo mal todos los contrarios de aquí y además me voy a coger eh, a baluk para tener esa defensa de escudo, proteger la base y así poder empezar la estrategia en la cual destrozo los contrincantes. Como ya sabéis, Ciudad Álgida eh, tiene un plus que cuando acumulas varias muertes, los tantos te salen directamente eh, y como podéis ver ya soy nivel 10, los contrarios son nivel de, eh, eh, 7, 8 y una vez haya matado un par de ellos ya seré nivel 11, con lo cual Hoja Afilada empezará a regenerar vida mucho más fácilmente y lo que os digo, o sea, la idea es no os tiréis muy agro a la base del contrario porque si no os van a matar fácilmente vais putuando así vais también teniendo las pesas y tenéis la bonificación de pesas y llegará un momento que el equipo rival va a acabar cansado va a acabar eh, desgastado y se va a retirar, eso si no lo pelean más o si tus compañeros pues son un poco, digamos, un poco toscos. Entonces, como os digo, yo venimos aquí, venimos con pocos puntitos, intentamos puntuar, vamos eliminando hasta intentar subir al nivel 15 lo antes posible. La cuestión es que los compañeros no tienen esa sensación de que no pueden salir de la base y eso hará que simplemente se, se quiten de la partida con eso ya habrás ganado la partida y te habrás ahorrado casi 3 minutos de sufrimiento adicional que simplemente con tu estar eh, haciendo puntos pues ya es suficiente, y si quieres mejorar las estadísticas personales de tu perfil, creo que es la mejor opción, entonces aprovechamos sombra plus para desplazarnos rápidamente y sobre todo, importante, cuando ves un compañero que está apurado, seguramente no se va a cargar al contrario, por tanto, vas, lo ayudas puntúas, ahora estamos ya con el más 4 más en las pesas por tanto, es bastante difícil que me puedan bajar, eh, pero bueno, aprovecho que sale el siguiente avalú, que sale en el minuto número 2, me lo bajo rápidamente, y me voy a hacer mi último tanto, ese tanto yo creo que será definitivo para que los demás se retiren ya definitivamente y automáticamente habremos ganado la partida como os digo ahora tenemos la defensa de Avaluk nos dirigimos a la siguiente zona eh, puntuamos y ahora seguramente va a saltar el aviso de el, el, el contrario abandonado la partida y si no pues no va a tardar demasiado como te digo ya soy nivel 15 estoy con el más 5 de pesas con un puntaje más ya soy más que suficiente como para reventarlos eh, indefinidamente a los contrarios, entonces ahora mismo la partida ya está sellada y finiquitada, si queréis aprovechar un poco más os podéis esperar al último minuto y los tantos valen dobles que es lo que suele pasar y como muchos, lo único que os puede pasar es que os puede generar dudas en la partida, pero como veis estamos minuto 1, tenemos los contrarios totalmente estando en las bases eh, porque se está muriendo constantemente y nada más. Eh, pensaba que había grabado la partida en la cual. en la cual los vencía rápido, pero parece ser que no, que no he grabado la partida en la que la acabamos. Al final, estos contrarios deciden jugar hasta el final, lo que les va a llevar a una portentosa derrota. Pero bueno, también me gusta que los contrarios tengan esa sensación de que, no puede, que pueden ganar todas las partidas posibles. La cuestión es que esta partida ya está a punto de finalizar. Nosotros hemos marcado muchos puntos. Ahora marcamos por dos porque ya sabemos que ves el equipo rival abandonado. ¿Por qué? Porque ya se han han visto que no hay posibilidad. ¿Cómo queda esto en resultados? En resultados, esto queda muy sencillo y queda de la siguiente manera: hemos puntuado ni más ni menos que 442 puntos, lo que en una partida de Zodálgica es bastante. Con 266 puntos, 14 kills y 14 asistencias, os podéis asegurar que las estadísticas que podáis tener en vuestro perfil personal van a mejorar eh, muchísimo. Y nada, ya veis el daño que he hecho, o sea, ya veis que he arrasado en la partida. Y nada, eh, simplemente que con esto pues aprovecharos este bug para poder eh, mejorar vuestras partidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, compartir y dejar vuestras posiciones o vuestros números de entrenador abajo y así podremos hacer un equipo Chachipirachi-Pistachi. Hasta la próxima.